Siempre teniendo en cuenta los métodos. Los contenidos tratados en esta unidad buscan que el estudiante pueda asociar riesgos de seguridad de operación y manipulación de sistemas hidráulicos o neumáticos según normas de seguridad mediante actividades como la actividad 1 Confrontando mi saber, unidad 3 en donde hay una encuesta que podrá repetir tres veces. La actividad 2 que es reconociendo los riesgos en sistemas hidráulicos y neumáticos que tiene como tarea plantear un mapa conceptual. La actividad 3 es analizando la selección de actuadores hidráulicos y los dispositivos para alimentación, tratamiento y transporte de aceite hidráulico en donde se analizarán con compañeros de su equipo y del grupo los conceptos para construir un subsistema seleccionado por el profesor. Y finalmente la actividad 4, que tiene tres tareas, un video de lo observado en el curso, un cuestionario de lo trabajado y el portafolio en donde se van a analizar la pertenencia de las actividades. Los logros obtenidos mediante las actividades de enseñanza te servirán para desarrollar aptitudes en la identificación de sistemas neumáticos que incrementen la eficiencia productiva. Todo esto mediante un gran esfuerzo y dedicación constante, no sin dejar a un lado el deseo de aprender y consultar nuevas formas de aplicar estos nuevos conocimientos. En Colombia el sistema de transporte para carga industrial y de pasajeros tiene como vía principal el transporte por vía terrestre en el cual destacan los dispositivos hidráulicos que hacen parte de los vehículos en los sistemas de elevación y transformación de fuerza para realizar tareas pesadas. Para los futuros tecnólogos en operación integral de transporte es indispensable la identificación de estos dispositivos así como la buena gestión y la operación segura de estos. ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a... Gestionar aplicaciones en el sector transporte, analizando sistemas o dispositivos hidráulicos interconectados. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Asociar riesgos de seguridad de operación y manipulación de sistemas hidráulicos o neumáticos según normas de seguridad. Identificar los diferentes componentes que intervienen en la generación y alimentación de sistemas hidráulicos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 la primera de ellas se denomina, reconociendo los riesgos en sistemas hidráulicos y neumáticos. Y la segunda, analizando la selección de actuadores hidráulicos y los dispositivos para alimentación, tratamiento y transporte de aceite hidráulico. En cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje de carácter formativas y sumativas.